Hola, hola, bueno, nosotros aquí estamos contando Un día sobre esta taberna Y hoy venimos a Total War Troya, En nuestra campaña del DLC de Mizos con Agamenón Vamos a luchar contra los Corintos cerca de la zona Bueno, nos ataca el ejército de vías, pero vamos, estamos en nuestra zona norte, recordad que lo dejamos por aquí en el anterior capítulo Y nos enfrentamos a ellos con la bendición de Zeus Tendremos, se supone, ya, creo Creo, los hechizos de trueno, veremos a ver cómo lo utilizamos. Pero nuestra idea es, bueno, esto es todo infantería ligera. Supuestamente deberíamos ser capaces de reventarlos con facilidad. Veremos qué tal será. Aquí nuestros centauros va a tener un montón de protagonismo. Porque son los. Van a ser los encargados de ir a por estos escaramuzadores isleños. Y, y bueno, su línea frontal pues tampoco nos va a suponer eh, nada del otro mundo. O no nos debería suponer nada del otro mundo. Nosotros, al fin y al cabo, haciendo una línea fuerte y con los proyectiles, a, a lo bueno, cargaremos a por ellos, ¿no? Porque tenemos al fin y al cabo el beneficio de los garrotes. Que aquí tenemos dos unidades, en el otro ejército tenemos un par más. Uh, Vale, terreno un poquito abrupto, ¿eh? Hay que ver cómo, cómo jugamos con eso porque tenemos bastantes pasillos que se pueden utilizar muy bien. Vale. Vale, ok. Los refuerzos nos llegan desde aquí. Vale, pues nosotros vamos a utilizar esta zona. Vale. Línea frontal. Es que él lo va a tener muy bien. Pudiendo utilizar esta zona. De aquí, vale, Nosotros vamos a colocarnos aquí en este desfiladero. Y esto, sí, vale, así mejor, vale, este grupo 1 lo vamos a dejar fijo, el grupo 2 lo vamos a dejar ubicado aquí en este bosque, para entrar por aquí, a ver por dónde va a querer venir el, luego nuestro grupo 3, que va a ser los encargados de meter toda la lluvia de proyectiles, lo vamos a meter aquí en esta zona, vale, vamos a meter a Gamenón ¿no? en el número 4 y en el número 5, vamos a traer a nuestros... Centauros, perfecto, vale, ya están ubicados. Dioses te sonríen. Han llegado refuerzos. Maravilloso. Bien, no tenemos, no tenemos el... Vale, aquí, el grupo 3, aquí detrás. Vale, el 4 Agamenón, aquí, vamos a incorporarnos, bien. Vale, todo esto lo vamos a llevar aquí a la, al frente. Vale, vamos a hacer una línea frontal con esta gente. Vale, el 6, 7, el 8. Oh, este, ah, vale, sí que lo estamos moviendo, sí, sí. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale perfecto. El grupo 6 lo plantamos aquí, el 7 aquí, el 8 aquí. Vale, vamos a ir moviéndonos con nuestro grupo 2 aquí, nuestro grupo... Aquí en este costado Vamos a situarnos ya aquí en esta zona A ver cómo está Vale, vale, vale vale Rápido, rápido, rápido, rápido Sin cesar Vamos a ir hostigando ya Vale, aquí Los centauros por allí detrás está bien Vale, esto es importante para nosotros Vale, vamos a ir saliendo ya A por ellos, más o menos abiertos Venga, danos carga No vamos a tener problema. o No deberíamos tener problema con esto, la verdad. Vale, esto, esta gente tiene que estar ya llegando. ¿Vale? Vale, el grupo 6 vamos a cargar aquí. Todos estos vamos ya hacia aquí detrás. Nuestro héroe también que acompañe. Eso es, venga. A repartir esto para por todos lados. Vale, vale, vale, vale. Venga, se aguanta, se aguanta. Estamos bien. Te están atacando a tu héroe. Vamos a redireccionar unos pocos esfuerzos, ¿no? Venga, eso es. Vale. Vamos a coger ya estas estos dos de milicia de mazas aquí, a por estos. Vale, perfecto. Luego estas dos de lanzas aquí. Vamos a empezar a meter fuego aquí en este lado. Vale, vale, vale. Está bien. Venga, venga, venga, venga, venga. ¿Vale? Normal Venga, vale, Agamenón. Esta carga así por retaguardia, vale Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien esos centauros Perfecto Hemos perdido un montón de fuerza, está claro Vale, vamos a apoyar aquí a Gamenón porque si no lo vamos a pasar peor, no mal, peor Vale, vamos a sacar las lanzas de aquí y vamos a hacer que carguen contra este grupo, vale está por aquí ¿No les vamos a poder curar No, parece que no Vale, estos se reagrupan ya, muy bien Venga esa milicia por ahí No, hasta la vamos a dedicar hacia allá Vale menos que tal está? Aún no tenemos para conseguir la aristía Sí, vale, vale, vale, vale Vamos a enviar los dos héroes aquí contra el suyo Vosotros aquí, muy bien Vale, vale, vale, vale, vale Ok, continuamos No, esto no se ha acabado Venga Hay que seguir haciendo daños por ahí Venga, eso es No se acaba hasta que no han muerto todos ellos no tiene mayor historia. Venga, a Venga, eso es. Han hecho huir a tus guerreros. Se ha ¡Qué maravilloso. Nada, ya, finaliza la batalla. Eso es. Uf, hemos acabado muy tocados eh. Pero bueno. Es que estamos haciendo caminos demasiado, demasiado largos. Eso al fin y al cabo, a la, a la larga nos va a perjudicar bastante, bastante. Venga, podemos pillar a la gente. Vale. Es eso, el, el problema que vamos a, a tener no En, en futuros no muy lejanos Tenemos que aprender o, o entre comillas reaprender a mover los ejércitos mm. Son choques muy fortuitos Y, y no, no puedes perder tiempo O sea, tiene que ser ya, ya, ya Si quieres hacer ese tipo de movimientos de Ok, te envuelvo y te pego a la vuelta O, o reculas con este ejército Para luego poder hacer bien la pinza entre los dos O nada no es tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan sencillo. O sea, se complica, se complica. Pero está bien, está bien. Me gusta que sea así. Eh, reventa este. Perfecto. Vale, pues nada, vamos a esperar a que se escape esa unidad. Y en cuanto se escape, ya está listo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues con esto podemos cerrar maravilloso Finalizar batalla Victoriosos contra los corintios Ahora claro, es que hemos perdido un montón de la línea frontal este, Estos tres batallones que se han ido hacia el flanco derecho para tapar puff, Han sufrido muchas bajas Pero bueno, el resto, claro, han pasado por encima ¡Dale! ¡Toma! Es brutal, tío la, Las animaciones de final ¡Uh! Un K de alimento, muy bien 5% no es tanto Vale, vamos a subir la moral de la tropa. En general. Vale, no, ahora vamos a poder ir a grabarlos. Vale. Pacto de no agresión. ¿En qué momento hemos entrado en guerra con nosotros? Ah, vale, en ninguno, pero... Vale, nos ofrece 400 de madera. Muy bien. En guerra contra los Corintos, vale. Uf. Sacerdotisa, ¿eh? Este, este ya, tiene, ya tiene material. Los de pilos. Eh, venga, a toda pastilla. No nos interesa. Siguiente: Melos. Los Dionisios. trueque, No. Si ya tiene un trueque con. Con los de Aziz, te lo rechazo. Nosotros vamos a ir a por Aziz, ¿eh? ¡Ojo! La morada de los dioses. Seguro de haber construido uno de los siguientes edificios. Vale, hemos construido el altar de Zeus. Recrutar a un agente. Estos ¿vale? operativos se mueven con libertad tras las líneas enemigas y atacan independientemente de tus ejércitos. Vale, perfecto. Estos son los. Espías. Puedes reforzar tus aspiraciones militares uh, reclutando otro, otro ejército. Si asignas a un héroe como el nuevo comandante, podrás abrir un segundo frente contra tus enemigos. Vale. Okay. Los monstruos mitológicos acechan los reinos de los humanos, lo que crea un legado de miedo y sobrecogimiento. Al enviar expediciones para atraparlos, se desencadenarán batallas memorables. Si te alzas con la victoria, puede que incluso las criaturas más legendarias se unan a tu causa Vale, aquí es donde va a estar la fiesta Motivación crítica, Epeo Se rumorea que Epeo, sin duda, presa de la embriaguez Ha despoticado sobre ti tu supuesto desdén hacia su persona Evidentemente tu mando ha socavado su motivación y le ha hecho abrigar ideas de traición y rebelión Uy, Vale, perfecto, tenemos pies veloces que empiece las expediciones míticas en el umbral da los primeros pasos hacia la gloria mítica hacia dónde hacia hilará sus hilos el destino lejos y hacia lo más alto hacia las profundidades en dirección al umbral entre lo humano y lo monstruoso o hacia el final de toda vida a las propias puertas del fin elige tu camino y embárcate en tu propio viaje cuando lo tengas todo listo vale, Incenden en un asentamiento uh, uh, uh, uh. epidauro Ah, ok. Dios. Bueno, no tengo costes para... No tengo capacidad para reparar todo esto. Que okay, en Micenas no tenemos nada. En Tirinto... Bueno, aquí en esta región ya podemos reclutar al espía o no. La sacerdotisa. Zeus. Era. Era también. Vale, pues nada, vamos a coger el favor de Zeus. Vale, perfecto. 500 ali 500 alimentos. Incorporado a tu servicio. Dale buen alimentos. Ya sea en tu territorio, ya en el extranjero. Vale, ok, vamos a. Ritual de exaltación, ¿es posible? No, porque ya está ocupada. Vale, perfecto. No podemos construir nada aquí, aquí tampoco. Vale, nada, vamos a incorporarnos a Stínfalo. Y reventamos esto A ver, la expedición selección de monstruo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Grifo, Cerbero o Hidra Viendo las estadísticas O, o lo que nos pueden ofrecer cada monstruo La gran cacería Me gusta mucho el grifo Uf. Fuegos de flejetonte Aullido del inframundo, convocar sombras. Hombre, lo de convocar mola un montón, ¿eh? Y, pues claro, la hidra es un, un, un, un mago artillería, llámalo X. Vale, estadísticas de batalla. ¿Ves qué daño de proyectil? La hidra, se po ¿cuánta munición tiene? 26. La hidra es una barbaridad. La hidra es una barbaridad. O sea, y te ofrece algo que no te ofrecen el resto de... Arimas, vamos a beneficiar tus ejércitos por el uso de Vale, estas son las unidades que podrás reclutar. Que son las que nos han presentado antes, que están muy bien. A ver, ¿y aquí que nos da? la hidra que nos da? El cerbero lo, lo descartamos, porque tampoco me convence. Prescindible defensa, buena armadura y escudo, ataques envenenados. Ves, sí, si el sacerdote de la hidra Yo entiendo que es rollo un mago hechicero Uh, vitalidad de la hidra tras terminar el turno Capacidad de unidades, bebedores de veneno Defensores de la hidra, defensores de la hidra Arqueros de la hidra Vale, ok, con esto desbloquear reclutamientos Tiene sentido La copa rebosante Es una mecánica un, un tanto distinta, extraña Eh. Me la hidra me mola vale vamos a seleccionar a la hidra para recuperar para un un ejército expedición, de expedición okay. debes contar con una administración eficiente lo que te permitirá atraer uh. tanto a los valientes como a los temerarios a tu empresa. Sin duda, una aventura semejante será Uf. peligrosa y se prolongará en el tiempo. Pues ningún monstruo legendario se rendirá sin luchar. Vale. Ah, buah, y Aquí es literalmente reclutar. Hay que tiene una cantidad de pasta para esto. Brutal. Por el por el momento... Ay, aquí tienes todo lo que puedes reclutar. Por el momento esto no nos interesa, pero ni de casualidad. O sea, es imposible que esto nos valga por ahora. Buah, vale. Ok, lo veremos en un futuro. Por lo menos ya lo tenemos preparados. Vamos a elegir uno de los nuevos requisitos de Ales. Infantería ligera. Ataque con otras unidades de infantería ligera. Eh, nos viene muy bien teniendo en cuenta el spam de milicia que estamos haciendo por ahora. Nos quedamos con eso. Vale. Este ejército, vamos. Egina no es una región de las grandes. Vale, vamos a movilizarnos cerca de aquí. Sí. Vale, no vamos a desembarcar, pero nos vamos a quedar aquí a las puertas. Ok, aparte de eso, cargamos con Agamenón hacia Stínfalo. Perfecto Vale Vale, vale, vale, son todo infantería ligera Nosotros tenemos Seguimos teniendo el beneficio de Zeus Vale, vamos a hacer un asedio, vamos a rodearlos Y vamos a esperar A ver si ellos reaccionan o aguantan Vale, con esto, aparte de esto, que tenemos? Eh, vale, vamos a reclutar No es que reclutar otro héroe Vale, bueno, venga, vamos a reclutarlo. Aquí en Micenas, ¿dónde está este hombre? Ah, ¿cuánto le queda? Dentro de un turno, vale, ok, en un turno lo reclutaremos y ya está. Pero misiones es que tenemos un montón. Aquí era micenas. Al 60% de influencia. Vale, bueno, ya lo tendremos. ¿Esta gente dónde está? Ah, por aquí al sur. Vale. Comercio extranjero.. Ok, edificio dañado, no si no tenemos para reconstruirlo, vale, intro, ok, siguiente turno, trueque y alianza militar con diómedes, me gusta, vale, me gusta, me gusta, me gusta, ojo, ¿Qué tenemos, ah, vale, trueque único y acceso militar, vale, me parece bien Hay que ver eso, dónde nos podemos ubicar o qué podemos conquistar nosotros, pero hay que moverse. Bueno, de momento estamos en guerra con Aziz. Los corintos nos no lo vamos a limpiar ya, o deberíamos limpiarnos los ya. Ok, tenemos batalla. han salido a defenderse, vamos a ir a luchar contra al tímide de los corintos. Vamos a por ellos. Estamos, es eso, estamos un poquito dañados, pero... Confía. ¡Uf! ¿Qué es esto? Qué, qué, qué, qué, qué extraño. Qué disposición más rara. Vale. Teni teniendo en cuenta que nuestra fuerza frontal va a ser más... O debería ser más fuerte. Siendo ellos todo infantería ligera. Vamos a desplegar por aquí. Y trataremos de hacer un envolvente o algo. Pero ya está. Con eso nos debería valer más que de sobra. No deberían poder aguantarnos. Ok. Además sus refuerzos llegan por ahí, vale vale, a ver, atrás, eso es venga, la línea frontal aquí un poquito más ancha, vale me gusta, nos desplegamos un poco más Uf, que el flanco derecho está muy débil vale, estos dos vamos a meterlos más juntos que parece que sean un grupo que nos lo parezca a nosotros. Vale, Agamenón aquí justo en el centro. Perfecto. Vamos a meter a esta gente. Oh, uh. Es que parece el grueso del ejército ese. Vale. Aquí detrás nosotros. Perfecto. Vale, Agamenón aquí. Y nuestros centauros aquí detrás en el bosque. Para poder luego hacer una carga. Vale. El enemigo está recibiendo refuerzos. Vale. Vale Vale, ok Vale, no vemos nada por ahora Bien No vamos a tirar, vamos a aguantar Oh, Dios Por aquí no sé si voy a poder cruzar Vale, pues me va a tocar ir hacia allá Está feo esto Vale Vale. vale, ok, aguantamos aquí, aguantamos aquí No sabemos qué tenemos por aquí Pero vamos, en cuanto salga la oportunidad vamos a ir a chocar Sin duda Uf, Aquí nos pueden hacer un sándwich brutal Vale, están todos allí, están todos allí, están todos allí Vale, vale, ok. Nos ubicamos aquí en este bosque. Sí, están todos allí. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto, perfecto. Esto a nosotros nos viene muy bien. Vale. Vamos a querer ubicarnos aquí, obvio. Y vamos a salir corriendo con todo el mundo. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. vale. Ay, ay, ay. Subidón. Bien, bien, bien. O sea, que tengamos esa, velo esa velocidad de Hermes ayuda un montón. Un 8% de velocidad y resistencia nos ayuda a situarnos. Lo que comentábamos en las batallas anteriores ayuda mucho, mucho, mucho. Vale, ok. Él se va a querer acercar. Va a venir aquí más cerca. No sé qué vuelta está pegando. A lo mejor quiere venir aquí a luchar al barro. Nosotros vamos a ganar la posición. Dios, los tetaus, ¿cómo corren? Caballería, al fin y al cabo, ¿no? Vale Oh, me vas a querer esperar ahí Capaz serás Vale, no, no, no, no Ok, ya viene, perfecto La lástima es que tiene arcos Vale, ¿dónde vamos a colocarnos? Ok, grupo 2 aquí detrás vale, ok queremos adentrarnos aquí con el río en el costado las unidades pequeñas tienen verdaderas problemas para moverse o luchar en marismas o aguas profundas nos beneficia nos beneficia siempre y cuando nosotros seamos capaces de contestar Aquí nos podemos colar. Vale, vamos a pasar los centavos para allá Pero ya. Vale, el grupo 2. Bien, sí que vaya cogiendo fila aquí. Esa caballería que avance un poquito. Nosotros por el momento no estamos perdiendo a nadie de vista y eso me gusta. No tenemos tanto rango como ellos y eso va a ser malo. Vale, vosotros En cuanto podáis Abrir fuego uh, No le ha molado, ¿eh? No, me, a mí me viene bien Luchar en ese desfiladero han detectado enemigos ocultos. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Vale, vale, vale, vale, vale, venga. Están atacando a tu héroe. Porque no somos capaces de llegar. Vale, esto sí. Vale, hay un buen bufo, eso es. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Tus guerreros empiezan a titubear. No, no, no, no, no me puedes decir eso. Vale. Uf, aquí en este lado estamos muy mal Muy, muy, muy, muy, muy perjudicados Y no me gusta nada Bien, ahí la caballería, bravo oh, contra el río Chaval, qué bien ¿Vale? vale, vale, vale, vale, vale, vale Se aguanta, se aguanta, se resiste Somos fuertes Uy, Dios, acá, o oh, es que mira el círculo que se había formado ahí. Tus guerreros se están reagrupando. Vale, aquí, Amenón. Venga, vamos a limpiar unidades. La distia. Hay que poder activar eso. Aún no vamos a poder, pero bueno, debemos intentarlo. ¿Quién se ha reagrupado? Vale, venga, pues volvemos a la carga. Vale de ahí Venga Vale Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, ¿por qué no? Oh, Agamemnon estaba cerquita a la aristía, la necesitamos para curarse, eh La aristía es que es una habilidad demasiado buena Vale Está bien, está bien que los, que los centauros hayan sido capaces de reventar tanto Muy bien Vale, vale, vale, vale, vale Si podemos hacer que pierda ese héroe, perfecto ah, Bueno, vale Vale, vamos a ir con esa de centauros aquí a este héroe Perfecto, me gusta. ¿Cómo hemos pillado esta de arcos aquí? Está bien mientras no sea capaz de reagruparse. ¡Eh, eh, eh, eh. por qué estamos perdiendo aquí potencia? ¿Tan, tan, bueno, to, todas las ondas están ahí paradas. Vale, vale, vale. Bueno, oh, yo entiendo que somos capaces de... Reventarlo. Venga, dale ahí al bufo. Tus uh. guerreros se están reagrupando. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vente Va fuego ahí. Pero fuego. Perfecto. Vale, vale, vale, vale. No podemos dejar que escapen. No podemos dejar que escapen. Bueno, cualquier victoria nos sirve. Al fin y al cabo. Bien, bien, bien. Es un asedio. Ellos tienen que estar reventados Finalizamos batalla No hemos perdido ninguno de los tres batallones de centauros Bien, era algo por lo que me estaba temiendo Pero hemos conseguido, hemos conseguido aguantar No hemos hecho tantas bajas, eh Ojo Toma ahí, toma ahí Y te contesto Oh, victoria apurada Ah, porque no lo hemos matado Capaz será Vale, reabastecemos unidades Porque al fin y al hemos ganado nosotros Trueque único... Estás flipado. Eh, no. ¿Por qué me ofrecen este tipo de, de, de... intercambios? No. Que el mapa esté dado la vuelta me marea muchísimo. Ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. ojo. Vale, vamos con Epeo que lleva... Toda su tropa de milicia con la bendición de Zeus del 20% de daño a los garrotes. Uy, motivación negativa. Esto es preocupante, pero aquí vamos a ganar nosotros gracias a la bendición de Zeus. Seguro, seguro, seguro. Lo único a lo mejor lo que nos supone un problema es, son estos lanceros jóvenes. Pero teniendo en cuenta... La fuerza que vamos a tener y la experiencia que tiene nuestra, nuestro ejército, seguramente deberíamos pasar por encima. Además va a ser un choque brutal de venga, boom. Veremos cómo lo gestionamos, pero esto será en el próximo capítulo. Espero que estéis disfrutando de la del DLC con nosotros aquí en la taberna, que lo estéis pasando bien, que os estén gustando las batallas y todas las mecánicas nuevas que está teniendo esta campaña.